Muy buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes acá, eh, desde Costa Rica, espero que estén todos muy bien esta linda tarde, noche, día, donde sea que estén. Eh, estamos hoy hablando sobre un tema que puede ser muy útil para ustedes. Y que está muy relacionado con la campaña que estamos haciendo O los temas de la campaña que estamos haciendo De lo que hace es inspira Lo que hace es inspira, ¿no? Entonces, el tema es la bondad en las palabras Y voy a compartir pantalla Para que ustedes puedan seguir un poco lo que eh, cree En términos de imagen vis imágenes visuales, ¿no? Y es que <coughs> las palabras tienen mucho poder, ¿Verdad? Y dependiendo de, vamos a hablar un poco de todo el trasfondo que hay detrás de las palabras, eh, queremos también este, darnos cuenta que pues, se pueden usar mucho para el bien o para, o para lo positivo o lo, o lo negativo, digamos. no Entonces, eh, digamos que la meta en nuestra vida es que tengamos una vida equilibrada, feliz, en paz, y saber cómo utilizar este poder de las palabras y traer bondad a nuestras palabras puede traer muchísimos muchísimos beneficios en mi vida. Entonces lo que les mencionaba es eso, ¿verdad?, el poder de las palabras y cómo, este, muchas veces esta imagen es muy fuerte, ¿verdad?, es como imaginarte que eh, con esto puedes o herir a alguien, puedes, por así decirlo. Eh, ¿Romper un corazón o sanar un corazón? Entonces, definitivamente importa muchísimo lo que creamos a nivel de palabras. Y para empezar a entender el impacto de mis palabras hacia el mundo, primero tengo que entender el impacto de mis palabras que yo me hago a mí mismo, de mi propia conversación interna, podríamos decir. Y es que no sé si ustedes se han dado cuenta pero yo en un momento de mi vida totalmente lo pude ver con claridad y dije, wow, o sea, me impactó ver cómo yo me trataba a mí misma, mi propia conversación interna y tal vez no es algo que lo hemos hecho lo hemos hecho, o lo hemos, eh, por así decirlo, planeado este, conscientemente, hablarnos de estas formas, ¿verdad? Con, digámosle, con, con violencia o con este, enojo, con ira, con muy poca paciencia, con falta de comprensión. Pero, pero les sugiero, si, no, si, si, no, si ahorita están pensando, ¿cómo será que yo me hablo a mí mismo? Que pongan atención y que ojalá este, se dé un espacio en el cual uno pueda ser muy honesto con uno mismo y observar qué es lo que se dice, ¿no? porque este, muchas veces repetimos lo que, pues, lo que se nos dijo o cómo se nos crió y todo eso este, no es que sean palabras huecas, muchas veces así, o sea, me estoy haciendo sentir de esa forma igual que los demás se sentían o los demás me hicieron sentir en algún momento. En otras palabras estoy como haciendo eco o replicando eh, muchos diferentes tipos de, llamémosle violencia. Eh, que, que pueden afectarnos, ¿verdad?, y que de verdad, yo quiero tratarme a mí mismo así. Yo estoy segurísima que nadie quiere tratarse a sí mismo mal, pero que estamos eh, muchas veces siendo inconscientes de cómo nos tratamos, ¿verdad? Yo me puse atención en algún momento de mi vida y, y me di cuenta que me decía tonta, idiota, ¿verdad?, que, que eh, ¿verdad? Cosas en, en las cuales yo me hacía sentir y, y a mí misma, pues este, de alguna forma inferior. Y eso, pues no, no es muy, ¿verdad? Si yo quiero que los demás me respeten, yo tengo que empezar por respetarme a mí misma. Entonces... Eh, de, dice aquí, para, leerles, para los que no puedan ver la pantalla muy bien, primero soy bondadoso conmigo mismo, con mi propio ser, porque nos sentimos bien con nosotros mismos. Y una vez que hago esto, ¿verdad?, puedo comprender plenamente a los demás. Entonces todo empieza de adentro para afuera, ¿verdad? Si yo de verdad quiero, este tener mejores relaciones y tener eh, una comunicación más clara con los demás, tengo que empezar a darme cuenta qué comunicación tengo yo conmigo mismo, ese diálogo interno que les estoy diciendo, ¿verdad? Porque no solamente es no dañarnos o no crearnos sufrimiento a nosotros mismos, pero es de verdad crear conciencia de qué es lo que estoy yo haciendo conmigo, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que estoy internamente creando? Yo soy el creador de mi realidad, ¿no? Entonces, eh, cuando empezamos a darnos cuenta de cómo es que estamos haciendo eso con nosotros, les aseguro que va a ser más claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que es, cómo estoy expresándome con los demás, ¿no? Y esta frase muy bonita, dice, luego se trata de tratar a los demás... Con el mismo respeto y amabilidad desde el corazón. O sea, es el lenguaje de un corazón contento y pacífico. En otras palabras, que lo que podemos decir, y vamos a explicar esto de nuevo un momentito más adelante, es que hay como diferentes capas, ¿verdad? De expresión de lo que somos y de lo que hacemos y de lo que sentimos, ¿verdad? Y las palabras es una de ellas. Y este poner atención a esta fase va a facilitar a la que viene después, que son las acciones, ¿verdad? Y cómo eh, lo que sea que yo estoy proyectando va a este, tener un impacto en el medio ambiente, en los demás con los que vivo. Pero entonces ahorita vamos a hablar de qué es lo que hay detrás de las palabras, ¿verdad? ¿Cómo es que sentimos que queremos expresarnos de estas formas que lo hacemos, ¿verdad? Pero antes de entrar en eso, un consejo que aprendemos aquí en Brahma Comares que es súper, súper lindo y que probablemente ustedes ya oyeron esto porque es uno de nuestros eslogans o lemas, podemos decir, es habla menos, más suave y dulcemente. ¿Verdad? Entonces, eh, de alguna forma, así como andamos en la vida como, digo yo a veces como hámsters en la ruedita, corriendo sin ni siquiera unos o sin darnos cuenta hacia dónde vamos en la vida, igualmente nuestra boca puede, puede funcionar de esa manera. Y como veíamos en la primera imagen o la segunda, las palabras pueden ser un arma muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, si yo no tengo control sobre mi creación, llamémoslo de palabras, podemos entrar en muchos problemas, ¿verdad? Los problemas de comunicación son tan comunes. Y hoy en día que vivimos en un mundo donde la mayoría pasa comunicándose a través de texto, ¿verdad? de e-mails, de correos electrónicos, bueno, este, hay muchas, eh, digamos, el espacio para la malinterpretación de esas palabras. Entonces, hablar menos es como ir más a la esencia, ¿verdad? Y la forma en que hablo, si yo de verdad estoy yendo más a la esencia de lo que yo estoy queriendo decir, Va a tener un impacto en, en el cual yo siento la necesidad de decirlo con cierto tono, con cierta calidad, ¿verdad? Con una cierta actitud, por así decirlo. De forma que de verdad la gente va a escucharte más. O sea, esas palabras van a tener más poder que las que tú hables, ya sea como arma, ¿verdad? Aunque pareciera que esas tienen mucho poder, pero estas, ¿verdad? Me recuerdo un profesor en, en, el, en, la, en el colegio que muchas veces cuando quería que la escucharan, ¿verdad? Porque ya ven que muchos estudiantes hablan mucho, lo que hacía era hablar más suavecito, más suavecito, hasta que de verdad todos se callaban para poner atención, ¿verdad? Entonces... De verdad, no es una cuestión de que ahora voy a bajar el volumen nomás, no más, es la calidad de esas palabras lo que vamos ahorita a hablar, pero entre más yo vaya entendiendo la importancia de la esencia de lo que yo quiero expresar, definitivamente voy a empezar a hablar menos y eso va a dar cabida a una comunicación más efectiva también y como dice aquí abajo habla la verdad pero habla con, háblala con amor ¿verdad? Eso también es otra cosa muy, muy bonita o muy importante, porque muchas veces, ¿verdad?, no se trata solamente de decir las cosas como son, como si fuera una especie de, de ecuación matemática, pero es cómo las digo, ¿verdad? Y para eso muchas veces tengo que sentir el pulso de los demás, qué es lo que pueden tomar y qué no, en términos de... Eh, de, de lo que yo quiera, de lo que necesita expresar, ¿verdad? Una cosa es lo que necesito expresar y otra cosa es lo que los demás pueden tomar, ¿verdad? Como lo digo, es muy importante. Entonces, esto que les quería explicar, ya casi viene, pero todavía no. Antes de eso, vamos a decir otra cosa que aprendemos aquí en el Raya Yoga, que a mí me ha sido muy, muy útil, ¿Verdad? Porque un al lado es lo que está dentro de nosotros, que es lo que le hablaba yo, les decía cuando estábamos hablando de nuestra pro propia conversación interna y cómo esto, este, en otras palabras, es como una influencia interna de nuestro pasado que está allí eh, de alguna forma expresándose, ¿no? Que en el términos de eh, esta otra cosa que vamos a hablar es la influencia externa, ¿verdad? Y no es un secreto que el mundo está lleno de maldad o de, de, de digámoslo, de negatividad, ¿no? De vibraciones negativas. Pero, no sé si han visto estos monitos tan simpáticos que los venden y todo, y, y uno está con la boca, tapándose la boca, los ojos y las orejas, ¿verdad? Pues no es una cuestión de reprimirte pero es de poner atención a la dieta de lo que tú estás tomando de afuera, porque eso va a influenciar, no solamente cómo ves las cosas y lo que verdad lo que entra en tu mente, lo que está ahí dando vueltas en tu mente, pero el tema de hoy, las palabras, ¿verdad? Entonces... ¿Verdad? La frase que aprendemos dice, no hables nada malo, no veas nada malo o no escuchas nada malo, ¿verdad? Entonces, pues no es que vamos a andar así como la, la, la, tapándonos los oídos, pues tampoco se trata. Pero, ¿qué estamos ingiriendo, por así decirlo, desde términos de la internet, de lo que escuchamos alrededor de nosotros, los chismes, ¿verdad? Cosas innecesarias que muchas veces están ahí creando como una especie de bulla en nuestra mente, y esa bulla pues lo que crea es mucha expansión, mucho gasto de energía, cansancio eventualmente, ¿verdad? Entonces si tú estás poniendo atención a lo que estás ingiriendo en términos de, de lo que entra de afuera para adentro, la televisión, las redes sociales, etcétera ¿qué va a suceder? ¿verdad? Eventualmente es como que estás limpiando tu casa interna, no vas a estar tanto pensando cosas inútiles y negativas, pero no vas a expresar cosas inútiles y negativas que están a tu alrededor, ¿verdad? lo cual es el tema de hoy. Y para eso, esto es lo que quería explicarles. Es una especie, como digámosle, de ciclo creativo, que todos estamos constantemente haciendo, consciente o inconscientemente. Y es que este efecto de la conciencia comienza con el pensamiento. Y cuando dice ahí yo soy, se refiere a lo que yo creo que soy, eso es lo que va a iniciar este proceso creativo o de expresión, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta quién es el que yo estoy diciendo que yo soy, ¿verdad? Porque yo puedo decir yo, Marcela, con tal historial, con tales traumas, o yo pues latina en Estados Unidos, que soy minería, o en fin, ¿verdad? Uno puede como este, identificarse a diferentes cosas y eso crea un estado de conciencia que eventualmente va a hacer que piensas o sientas de tal forma, ¿verdad? Entonces ese pensamiento va a generar otros, o sea, va, va a generar un estado mental y emocional basado en lo que yo me identifico eventualmente va a crear una actitud mental donde yo estoy posicionándome de alguna forma, en, ¿verdad? Si por ejemplo yo me identifico con ser hispana en, en un país eh, como Estados Unidos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces voy a pensar de cierta forma, influenciada por la cultura, etcétera, y eso va a crear una actitud hacia el, hacia el, afuera, ¿verdad? De cómo yo estoy posicionándome ante el mundo, eh, entonces si por ejemplo alguien ataca a los hispanos ya puede ser que yo esté en la defensiva ¿verdad? entonces esa es la actitud que va a entrar, eventualmente va a crear una visión del mundo también como yo veo las cosas es como todo está influenciado en esa conciencia el efecto de esa conciencia y el punto más importante al que vamos es que toda esa conciencia de, de esa identificación a lo que yo creo que soy va a influir eventualmente lo que yo digo y lo que yo este, hago, ahí me equivoqué no es veo, es hago, en otras palabras mis, mi, mis palabras valga la redundancia y mis acciones verdad entonces de forma que, bueno, eventualmente lo que sigue después es que voy a, a proyectar todo ese paquete hacia el mundo de forma que yo estoy sintiendo que tengo estas creencias que están basadas en toda esta experiencia de este, de este llamémosle ciclo de, de efecto de la conciencia, que eventualmente van a este, confirmar lo que yo decía que yo era, ¿verdad? O sea, podríamos resumir todo este ciclo de, del efecto de la conciencia en el, en el concepto de que yo soy lo que creo que soy, ¿verdad? ¿Verdad? O, o como dicen el otro dicho muy bonito, así como es mi visión, así es mi mundo. Yo estoy creando mi mundo de acuerdo a cómo estoy identificándome conmigo mismo. Entonces, aquí pueden ver que si yo de verdad quiero cambiar la forma en que eh, hablo o mis palabras, o quiero, digamos, refinar a, a ser más bondadoso con ellas, a no herir a través de mis palabras a sanar a través de mis palabras, todo empieza con empezar a ver cada vez más claro quién yo creo que soy. Por eso aquí en Brahma Kumaris practicamos lo que le llamamos la conciencia del alma, que es entonces si yo empiezo a decirme yo soy un alma, o no solo decirme, pero cada vez a sentirlo más y más, a experimentarlo, ¿verdad?, de que soy una luz, un viajero espiritual que está dentro de este cuerpo, este traje físico eventualmente todo lo empiezo a ver así y no es que ma esté malo, eh, digamos, la cultura hispana identificarse a ello, ¿verdad? No, no tiene nada malo pero si yo solamente me veo a mí mismo así estoy limitándome de una forma muy muy grande y, es, y esto va a generar eventualmente más limitaciones ¿Verdad? Entonces, lo que estamos proponiendo es poner más atención a lo que yo me estoy identificando, con quién creo que, o sea, más bien es quién creo que soy yo, ¿verdad? Y constantemente, ya que estoy segura que muchos de ustedes ya han eh, escuchado algunas de estas charlas y de estas ideas y ya probablemente lo están practicando, la idea es que eventualmente podamos ser conscientes mientras actuamos, mientras hablamos, quién, de quién soy yo y quiénes están enfrente míos. ¿Cómo esta conciencia del alma puede impregnar la forma en que yo veo, siento, pienso y digo eventualmente? ¿Verdad? Y una de las cosas más poderosas que hemos aprendido o que yo he aprendido en el Raya Yoga es esta idea tan linda, aprender a no tomar sufrimiento y eso lo podemos hacer también a través de las palabras que, verdad, escuchamos de los demás. Y aquí no puse otra, la otra contraparte, que es también muy importante, que es aprender a no dar sufrimiento y podemos, como lo dijimos antes, a dar sufrimiento a través de nuestras palabras, ¿verdad? Pero eso ya como más obvio, porque podemos ver el efecto, como esta persona que le está gritando al otro, podemos ver el efecto que las palabras tienen en los demás, ¿verdad? Pero muchas veces no tenemos mucha conciencia del efecto de las palabras de los demás en nosotros. Entonces es muy, muy, muy bueno y muy, una herramienta muy poderosa esta de, de, de practicar esta maestría, de mantener nuestro propio autorrespeto para así también respetar a los demás. Y digo maestría porque pues tal vez eso esto ya más para gente que practica más, que, que, que, que tiene este, digamos, este hábito de autorrevisión, entre más están, ¿verdad?, eh, eh, podríamos decirle decir, revisando eh, estudiándose a sí mismos eh, tomando este tipo de clases o cursos, meditando más que nada, ¿verdad? es una meta bastante elevada pero podemos llegar a tener lo que es de poder ver a los demás el respeto, ¿verdad? aunque ellos no estén, estén en su autorrespeto o respetándonos y eso es lo que crea al final es un estado muy bonito de poder sentirte en paz, como dice la imagen aquí, ¿verdad? Entonces, eh, sí, las palabras de bondad, eh, lo que íbamos a mencionar ahorita, eh, antes de entrar a, a, a la parte más positiva, es otra cosa también que podemos poner atención en términos de... de ¿Verdad? Como alarmas, ¿verdad? Le estaba mencionando lo que les dije anteriormente sobre la importancia eh, de no aprender a, a tomar el sufrimiento que los demás pueden hacer que me den a través de las palabras, pero nosotros mismos nos podemos dar sufrimiento a través de las palabras también. Y es que eh, una de nuestras directoras y profesoras de Brahma Comaris decía esto que era muy poderoso, y bueno, y no solo ella, de hecho esto viene en nuestras clases diarias, y es que hay cuatro palabras que pueden disturbarnos muchísimo, que podemos poner atención cuando las digo. ¿Cómo las digo? Porque eso puede ser como alguna especie de disparador, de algo que nos va a causar sufrimiento a nosotros mismos. Y ustedes van a decir, pero bueno, esas palabras las decimos todo el tiempo. Bueno, eh, eh, las estamos mencionando en términos de cuando uno está cuestionando o no entendiendo o no, tal vez no entendiendo, no aceptando las cosas que vienen a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, cuando uno se dice a sí mismo, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es que esto me lo hicieron a mí? ¿Cómo me trataron así? ¿Verdad? En otras palabras, genera duda, duda estas palabras, duda hacia nosotros mismos, duda hacia, hacia lo que está pasando a nuestro alrededor. Y nos hace sentir confundidos y nos hace sentir básicamente víctimas, ¿verdad? De las circunstancias. Entonces no son palabras muy empoderadoras que nos pueden, este, por así decirlo, generar mucho desperdicio y negatividad internos. Entonces hay que poner atención, porque, ¿verdad? Cuando yo estoy eh, en esas digamos, llamémosle pruebas de la vida o situaciones difíciles, muchas veces eh, estas, estas dudas vienen en forma de estas cuatro palabras, ¿verdad? Especialmente la palabra por qué diría yo, ¿verdad? Eh, eso de estar cuestionándote a ti mismo, cuestionando a los demás o cuestionando las situaciones, no más va a generar gasto. Entonces, ¿cómo podemos ahorrar todo ese gasto, esa negatividad o desperdicio? Pues, este, aunque no entendamos por qué las cosas suceden en algún momento, o por qué alguien dijo algo, ¿verdad? Tomar mucha eh, paciencia y es, eh, tener o sentir que todo sucede por una razón y que eventualmente esa razón va a ser más clara, ¿verdad? Entonces, eso puede evitarme muchísimo, eh, muchísimos problemas, digamos. y lo que estábamos hablando antes, verdad, es que las palabras, ya sea que las diga o no, porque verdad, lo que estamos diciendo es que las palabras tienen mucho poder, pero muchas veces, a veces, pienso algo y la tengo ahí en la mente y no la digo, pero eso no quiere decir que estoy expresando, es que incluso el pensamiento tiene una vibración, verdad, entonces, las palabras habladas o no reflejan nuestra actitud, verdad, pues, una palabra bondadosa sería una palabra que esté llena de espiritualidad y llena de esa esencia y decimos en el momento correcto, ¿verdad? Porque muchas veces algo sucede, puede ser que yo hiero a alguien y este puedo disculparme o puedo ¿verdad? decir algo para aclarar la situación, pero si eso no es hecho en el momento correcto, entonces también puede generar mucho gasto. Y como mencionábamos antes, menos palabras más esencia y probablemente serán más precisas cuando están llenas de esa esencia. Otra forma en que podemos decir eso son palabras que tocan el corazón de los demás, ¿verdad? En otras palabras, cuando estoy practicando esta conciencia del alma que estábamos mencionando anteriormente. Tengo la capacidad de tocar el corazón de los demás. ¿Y qué significa eso? Que de verdad yo esté, esté comunicándome desde la parte más profunda de mí mismo. Y ya no solamente superficialmente en términos del papel que interpretan los demás, etcétera ¿verdad? O las circunstancias, ¿verdad? Porque eso está lleno a veces de errores que los demás cometen. Y, este... Puedo elegir juzgar a los demás pasado en sus errores, pero eso también me va a traer sufrimiento a mí, ¿verdad? No solo a la otra persona, pero a mí también. Entonces, si yo siempre tengo una visión elevada hacia los demás, eso va a generar palabras bondadosas también, ¿verdad? Entonces, todo empieza, podríamos decir, desde esa visión o más bien no desde la visión, desde la identidad que tenemos, ¿verdad? Pero al yo verme a mí mismo en mi forma más pura o en mi esencia, se me va a facilitar ver a los demás de la forma también pura, ¿verdad? Y podríamos decir esto con esta frase tan bonita, vive las palabras antes de decirlas y así serán poderosas. Porque, ¿verdad? A veces hay palabras que están muy huecas, por así decirlo, que suenan bonito, pero que no tienen poder, ¿verdad? ¿Y qué es la situación cuando hay, no hay poder? Básicamente, que muchas veces, ¿verdad? Como hay, hay a veces decimos de esta forma, ¿verdad? Te volviste un, un pastor o, ¿cómo decirlo? Aquel que está, ¿verdad? Diciendo, diciendo, pero no hace, ¿Verdad? No es un pastor, ahorita no me viene la palabra, pero ven en fin. Eh, se trata de que cuando yo estoy hablando desde mi experiencia, más y más va a haber poder y la gente va a de verdad respetar mis palabras. Pero si yo hablo por hablar, ¿verdad? Hay gente que, o, o incluso todos en algún momento tal vez hemos practicado esto, de que se nos hace bien cómodo expresar lo que sea que viene en nuestra mente, pero sin darnos cuenta el impacto que eso pueda tener. Entonces, si yo quiero que mis palabras tengan un impacto, antes de decirlas, tengo que saber de qué es lo que estoy hablando, haber vivido lo que estoy hablando, ¿verdad? En inglés se dice, walk the talk, ¿verdad? Que significa eh, como camina tu, lo que tú dices, no sé cómo traducirlo, pero entonces, eh, lo que quiere decir es que eh, cuando tú has caminado ese camino y estás hablando de lo que ya viviste, los demás entonces de verdad te van a poner atención, ¿verdad? Si no, entonces las palabras caen, entran por un oído, salen por el otro, ¿verdad? Y ahí podemos darnos cuenta que no tienen ese poder de la experiencia. Muchos saludos a Margarita Cascante y a Rosa Álvarez que nos mandaron su saludito también y a todos los que están escuchando. Y para terminar esta charlita de hoy sobre la bondad de las palabras, queríamos compartir y recordar, muchos de ustedes ya han escuchado esta expresión del, de Brahma Kumaris, Om Shanti, que son palabras muy poquitas y muy llenas de esencia. Para darles un ejemplo de palabras bondadosas, aunque este no sea nuestro lenguaje, Om Shanti, ¿qué es lo que significa? Soy un ser de paz, ¿verdad? Om, soy, y Shanti, paz. Entonces, esas pueden ser eh, como una especie de mantra, como dicen in, en India, una oración que yo puedo repetirme a mí mismo, no como, ¿verdad?, repitiéndola sin poner atención, pero viviéndola, como les decía antes, desde la experiencia, que si yo me experimento a mí de verdad como un shanti, como un ser de paz, entonces eso va a crear poder, va a generar este, un impacto. Y esto va definitivamente a influenciar a los demás, ¿verdad? Esto era lo que íbamos a compartir con ustedes hoy, como lo hacemos cada martes. Ha sido un placer estar con ustedes. Om Shanti.